a mi canal otra vez, otro vídeo o tutorial facilito vamos a hacer una vela muy sencilla y resultona que nos va a dar al, al ambiente de nuestra casa un, un aroma especial un, lo que es un, un aroma hogareño pues bien, que vamos a emplear para empezar uh, parafina de de 56 molde ya veis, un recipiente que era de pasta es de, de plástico, rígido y, y lo bueno, que no tiene aquí hendidura, en lo que es la boca de la, de la, del bote para que no se nos resista a sacar nuestro velón, vamos a hacer un velón un velón que va a llevar además café natural y como esencia, vainilla, vamos a hacer un velón de tres mechas, en este recipiente, con café y vainilla, vamos allá, bien empezamos encendiendo nuestro hornillo, para que caliente el agua, ya sabéis, de temperatura mínimo, ponemos unas cuantas piezas de cera dentro, para que vayan fundiéndose, Estas dos las dejaremos para después. Bien, ahora eh, vamos a, a untar a, de aceite para bebés o vaselina líquida o otro tipo de aceite corporal eh, nuestro molde para que salga bien la vela. A ver, he utilizado un, una brochita y, y el aceite. Tengo ya esta mecha parafinada que es la que voy a utilizar para el velón. A esta ya le he puesto el, el ojal de metal Lo que es la base Y voy a estar midiendo lo que, por dónde cortar la mecha la Vamos a cortar bastante más, más arriba de, de la, del tope de nuestro recipiente Para después sujetar la mecha y que no se nos caiga Tomamos la medida de las otras dos Por la que ya hemos cortado Y le ponemos el ojalito de metal, la base de metal Con ayuda de, un peque de, una, de una herramienta, de un alicate o una tenacilla Apretamos un poquito para que no se nos suelte Esta esta no me quedó de todo sujeto, voy a volver a, a apretarle un poquito No os paséis a la hora de apretar porque a lo mejor se puede deformar el, el soporte metálico y ahora el tercero. Así. Ya tenemos los tres listos. Voy a seguir echando un poquito más de, de parafina. Ya que al licuarse pues ha bajado un poquito el, el volumen. Y aún nos cabe más piezas. Ahora con esta bandejita que vamos a untar también con aceite. Vamos a verter eh, lo que es esta parafina Montamos bien el, el, la bandeja para que no se nos quede sujeta la, la cera A la parafina antes vamos a echarle la esencia de vainilla Aquí me queda poquito en este, en este bote y, y cuesta salir la que hay Ya veis que tengo que darle unos golpecitos pero bueno, eh, le echamos como si fuera un un chorrito de, de esencia, eh? No unas gotas, un poquito más que unas gotas Ahora vamos a remover bien Para que se integre la esencia en la parafina Y esté bien mezclada Y ahora ya... Aquí tenemos la, la cera bien fundida, la esencia bien integrada, vertemos eh, esta parafina en la bandeja, la echamos toda, como habéis visto. Y esperamos, hemos esperado a que haya enfriado un poco, no del todo, para que nos permita para que nos permita cortarla. Vamos a hacer unos cuadraditos pequeños Ya veis, son unas, unas rayitas a un sentido Y ahora en el otro sentido Y así conseguimos nuestros cuadraditos Bueno, esta, esta cera, si quisierais, también le podríais haber añadido un poquito de color. Pero bueno, me, me gusta más esta vela, este velón, que sea sin, sin el color y que vaya después con el café. Ahora con una espátula. Nos ayudaremos para separar la cera de la bandeja. Ya veis que no va a costar mucho. Se suelta, se suelta bien porque aún está un poquito blandita. Ya veis, van saliendo los cuadraditos Se puede apreciar que aún está líquida un poquito la, la cera Separamos Y vamos a coger el molde Vamos a ir echando unos cuantos trocitos No hace falta que estén separados los, los cuadraditos Si va alguno junto, pues no pasa nada Es para hacer de relleno para nuestro velón Necesitamos que lo que es la zona central del velón Solo lleve cera Lo que es el, el café va a ir Por los bordes Por los lados Ahora que ya tenemos unos poquitos un Trocitos de cera dentro Vamos a situar las mechas Haciendo como un triángulo entre ellas Esto nos requerirá un poquito más de tiempo, quizás, situarlas. Porque, a ver, eh, tenemos también unas, unas pegatinas para poner en la base de, del molde. Pero claro, a la hora de desmoldar no saldría bien la, la vela. Así, más. Aseguramos bien los puntos de las mechas. Y seguimos rellenando. No, vamos a hacer un, un velo muy, muy alto Va a ser bajito Pero bueno Si lo quisierais hacer más alto Pues perfecto, también podríais hacerlo Ahora ya con el café Voy a echarlo por los Por los laditos Por las paredes del molde Ahí con un poco cuidado se nos escapa algún granito, pues la separamos y seguimos por todo el contorno de nuestro molde. Ahora que ya tenemos esta primera capa de café, seguimos echando eh, parafina en el centro. Ha llegado a estas alturas Pues eh, recordaros Si os gusta mis vídeos Si os gusta este vídeo eh, Darle al like Pulgar para arriba Para los algoritmos Y bueno Si, si queréis Pues eh, suscribiros Que no cuesta nada Recordar que me podéis hacer las preguntas Que queráis sobre los tutoriales eh, En los comentarios eh, más que tenemos una comunidad en las que voy subiendo cosillas y en la que podéis participar también habéis visto que le he echado otra capita más de café y volvemos con la parafina ahí ya, ya ha llegado ahora lo que nos ha sobrado de parafina la volvemos a, a poner en el cacito Vamos a necesitar esta parafina y la otra pastilla que hemos reservado para terminar esta vela. Volvemos a encender la, el hornillo y esperar a que se funda la parafina. ¿Veis cómo ha quedado así? primeras el, el monte con la parafina y el café ya veis le he añadido el, el trocito que había dicho y le ahora que ya está caliente le volvemos a agregar el, lo que nos queda de la bueno a mí lo que me queda de esencia de, de vainilla vosotros como unas 10 gotas más o menos que ya está listo, bien integrada la, la esencia en la parafina después de revolver un ratito vertemos y vertemos en, en el centro mejor en el centro del molde hasta cubrir lo que es el café y la parafina que hemos echado antes ahora de café y por los bordes lo decoramos un poquito más con café pero por los bordes unos ¿eh? granitos de café y listo ahora vamos a a poner bien las mechas con esta cinta que tengo, cinta plástica, os valdría cualquier otra o si tenéis unos palillos para sujetar las mechas pues perfecto, lo voy a utilizar de guía para que se asiente la, se asienten a las mechas, porque al ir para afinada es más fácil que se sujete así sin pasarle un pincho. Sí, más o menos. Y bueno, ya lo hemos dejado enfriar. Ha pasado una noche. Le quitamos la cinta. Y ahora... A sacarlo del molde, veis con qué facilidad nos ha salido. Ahora le cortamos las mechas. Yo le voy a hacer una especie de un pequeño caracolillo, pero podéis dejarlas cortas también. ¿Veis? Con un palito de, de brocheta, le la enroscamos un poquito. El ter y la tercera mecha Así nos quedan Bien Un último paso Para las paredes Vamos a aplicarle calor con, la con una pistola de calor También si no tenéis una pistola de calor Os valdría un secador Ponemos el cacito debajo Para que las gotas caigan en él Y le aplicamos el calor alrededor o esto conseguiremos que, que se despierte un poquito el, el aroma del café. Y no quede encerrado en la, en la parafina. Y ya está lista nuestra vela. Aquí tenéis el resultado final. Es una vela rústica. De café. Con aroma de vainilla. Muchas gracias por verme. Y chao.